voy a tirarle un cubo lleno de agua fría fría fría harta Vamos a liársela mucho más. Bueno, os vamos a explicar la siguiente broma. Bueno, a ver esto. A ver, que a Arta no le gusta mucho el hielo. Y tenemos, bueno, un cajón repleto de hielo. ¿Qué hacemos con el hielo? Se lo tiramos por encima. Vas a coger el hielo y se lo vamos a tirar. Y así le va a fastidiar muchísimo. Bueno, vamos, va, corre, corre. Vale, Ari, tú llamaré por ahí. Y tú te quedas aquí y le diré que venga y tira el hielo. Vale, tirar esto. No sé qué hace, pero bueno, chicos. ¡Arta! ¡Arta! Espérate, espérate, espérate ¡Alta! Ari, espérate porque estoy, Espérate, ¡Alta! espérate, espérate Un segundo, Jesús ¡Ah, hola, Ay, Estoy en una mega super, una ultra reunión Super mega ¿Ah, ultra ¿sí? importante Pero no me lo... Joder, Ari, no me lo cuentes ¿Quién eres? ¿A, ¡A que te tiro a la piscina, eh, maldita niña! ¡Que te, no, tiro piscina, ¿eh? te tiro la piscina, eh! ¡Te tiro la piscina, eh! ¡Te, ¿te vienes conmigo! No no, ¡No, no, no! te tiro a no, la piscina, no, no. eh! ¡Tres! Dos, uno, suscríbete va? y dale like Que no, a esta maldita no, niña de la piscina, ¿Qué quieres? Ven un momento, que he visto que hay una telaraña oh, Una telaraña, ¿y qué quieres que yo haga con esa maldita telaraña? Que Esto. me da miedo ¿Cómo te va a dar maldito miedo, Ari? O sea, ¿cómo le va a dar miedo una maldita araña? No, pues sí, me da miedo Mira, Arta Eso es lo que te da miedo, tía ¡Me cago en la maldita leche, malditas niñas! Mal... Mira. ¡Mira! Sí, sí, pero tu amiga se va a ir a la piscina. Tu amiga se va a ir a la maldita piscina. ¿Cuántos likes si tira a esta a la piscina? Mira, si te acercas. Si te acercas un paso más, la tiro a la piscina. No, ah, no, no, no, no. ¡Mi pecho! por ah. Vale, se me acaban de meter en los cazutillos este maldito hielo. Martina. No, Martina, no. ¿Cuántos likes si y tira a Martina a la piscina? Tres, dos, uno. Para, bueno, chicas, escuchadme Parar ya, un eh poco, ¿no? Parar ya, yo. eh dale, Ay, ya. Dale. Chicas, ya, parar <ríe> Qué buena. Para Ari, para ya Para ya, que no me ha gustado nada la broma de la ducha y esta menos Y para ya, porque si no, vais a tener un pedazo de castigo 100% Entre el agua y el hielo en la frozen Let it go Let os vais a qué llevar guay, un castigo guay, que vais guay. a flipar. <risa> ah, bueno, a ver, a ver. A lo mejor Arta se enfada un poco. Me da vale, igual, a... yo quiero liarla. Así le podemos subornar su para que nos dé dinero y nos vamos de coma. <risa> <risa> ¡Ostras! <risa> lo que vamos a hacer es entrar, coger las nervios que están en ese cajón, cogerlas y decir Si no, disparamos, no sé qué. Danos dinerito. Nos vamos de comprar, ¿vale? <risa> Estas dos malditas niñas, desde que se han vuelto Malditas mejores amigas, es que no paran de liarla Están súper, mega ultra rebeldes Tanto Ari, que ni siquiera sé si esta es la Ari De verdad o no, o que supongo que sí ¿O no? Pero bueno Maximus Squad, el caso Es que no nos vamos a cabrear tampoco Tanto con ellas, la cosa es que fijaros En mi pedazo de bestia Super mega ultra épico Realmente esto pasó ayer así Muchos de vosotros Maximus Squad me habéis preguntado Ari, ¿qué es lo que vas a Tienes un maldito vestido de multimillonario y está vacío Eres pobre y no tienes ropa Eres tonto y no puedes ponerla Pues bienvenidos al nuevo armario de harta Moda Vamos ver super mochilas justamente para el cole fijaros lo guay y lo guapas que están, de hecho están super mega ultra agotadas ahora mismo en la página web, quedan las últimas unidades, decíselo a vuestros padres porque para el colegio os va a venir super mega ultra genial tener esta mochila, lleva doble costura aquí, el fondo es duro o sea que no es blando, y es de super buena calidad y os llegan en 24 horas así que lo tenéis todo en la primera línea de la descripción ir corriendo porque se agotan, decíselo a vuestros padres porque necesitáis una máxima mochila para ir al máximo cole, ¿no? digo yo y tenéis muchísimo muchísimos productos en la página web, como camisetas para el verano, sudaderas, de hecho, hemos hecho la reposición de sudaderas y hemos sacado este nuevo modelo que también está bastante limitado, y una de estas mochilas se la voy a regalar a Martina si se porta bien ahora mismo, porque claro, como está ahora mismo el panorama, me la están liando todo el rato, pero bueno, yo ahora mismo tengo clases de canto, así que espero que las niñas no me molesten. Vale, chicos, antes de todo, ¿qué tienen que hacer? Suscribir y darle 50.000 likes, por favor. Abre y vamos por el suelo para que no nos pille. Oh, yeah. oh, si es que soy el maldito mejor cantante de la maldita historia. Oh yeah! Entonces si la cosa es que yo tengo que Sí, es que, a ver, las niñas de, de yo que son unas banditas diferentes Y claro, últimamente está muy rara Porque es como que hay dos Aries y creo que he echado la buena Pero creo que, a ver, no he echado la maldita buena Porque es que no sé a quién he echado la buena o no No, no, si sí, la gente se está suscribiendo y dándole like, pero... <tose> Chicas, os lo juro, que os voy a quitar las armas y os voy a reventar la maldita cabeza a cada una de vosotras. Vale, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis? ¿qué quieres, ¿Tío? Vale, ¿qué, quieres? Eh, eh. ¿Qué queréis? Vale. ¡Oh, madre! ¡Oh! Joder, macho. ¡Mátos ¡Oh! ¡Oh! atrás! atrás! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy, voy, voy. Marita, ¡Tira! Es eh, que eh, no eh, me eh, metas eh, el, eh. el arma por el culo, Martina, eh, que me duele el culo, madre mía. ¡Me rodillas al suelo! ¿Cómo? Pero que no me voy a prender. Vale, vale, sí, vale, sí. vale. Siéntate, perrito. o sea, me han eh, arrodillado dos malditas niñas. Escúchame. ¿Qué quieres? Dinero. Vale, si me dejáis no, levantar. ¡No! te levantes! Vale, vale. Siéntate. ¿Cómo? Sí. Que te sientes. ¿Te ¿Me sientes? Sí. Vale, te siento, eh. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Ah, vais a quedar más castigadas, especie, eh, lo sabéis. Vais a especie. quedar 대박, ah, Ale, Vale, vale, por favor, por favor, por favor Ya está, ya está, ya está, ya está, está os doy el dinero Pero iros, por favor, de aquí No, para... no vale, para el dinero para, para todo, Vale, el dinero. vale, vale, pero lo tengo en bolsillo Que sí que lo tengo en bolsillo vale. Pero déjame Déjame levantarme, déjame levantarme Me levanto y me voy para allá de verdad Que sepáis malditas niñas Que vais a ser castigadas ¡Quietas, quietas! Aquí tengo dinero, ¿vale? Ya lo veo Aquí tengo dinero Vale, vale, vale, quietas. ¿Cuánto queréis? Espera. Mira, te voy a dar 50 euros a ti. No, Arta, no, queremos todo. No vais a tener todo, Martina. Martina, Arta, escúchame que me da igual me que tengas armas. Vale, para, para, para, por favor, que está casa? cargada. Por nelo, favor, nelo, por nelo, favor, nelo, por no, no, no. Pero os, no, os doy 500, que 500 que no, euros. Te doy 500 euros, Te voy a dar 500 euros, tío. ¡No! Quería darle una super sorpresa A Martina con una mega mochila Y todo, pero yo qué sé Me han robado mil euros No sé qué les pasa últimamente a las niñas Pero como veis, desde que se han vuelto mejores amigas Es como un poco raro, ¿no? Están todo el día súper rebeldes No me hacen caso Uf. Pero bueno, Maximusquad, suscribiros al canal Que es totalmente gratis se sabéis absolutamente Todos los días a las 8.40, os espero en el canal Porque siempre pasan locuras, aunque bueno Son cosas que yo no me espero, pero bueno, son niñas Así que hagamos lo siguiente, justamente en este armario Tengo una pedazo de moto de chocolate Que a Martina le encanta El chocolate, como hace muchísimo tiempo que no le hago Un detalle, pues creo que es lo que menos Se espera, y sé que a Martina esta mochila Le va a flipar porque le encanta El rosa, y pues bueno, para el cole Viene súper mega ultra bien, así que metamos La moto de chocolate justamente a Aquí. Y lo que voy a hacer ahora mismo es ir a por las niñas en plan rollo super mega ultra enfadado como nunca me han visto. Y ellas lo que se van a pensar es que básicamente le voy a echar una bronca del copón No le voy a castigar cuando de repente ¿eh? va a aparecer el super arte con la máxima mochila. De... ¡Pum! Un regalazo para Martina, a ver cómo reacciona. A ver si Ari se pone celosa de su mejor amiga. <risas> o a lo mejor ni siquiera es Ari es su clon. ¡La ¡No nada, ¡Pum! A ver, chicas. Eh, bueno, como no habéis hecho caso, eh, quedáis castigadas. Arta, perdón, perdón. que eran bromas. Ah, bueno, no. bromas? Bromas? Si tan bromas son, si arta, tan arta, bromas son, pues ya está. Broma? Pues ya está, si tan bromas broma son. Ah, Ahora son bromas y antes me metíais las pistolas por el culo y me empezabais a decir un montón de cosas. Pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, chicas. No, no, no. Os habéis quedado así en redes sociales y punto, pero. No, Dejarme, no, muchísimo, pero bueno. Ya está. No nos queríamos divertir. ¡Madre mía! ¡Ah, Dios mío! ha abierto esta. Bueno, eh, se ha abierto una nueva zona de la casa. De... <risa> Maximum Squad, Maximum Squad, Maximum Squad Las chicas se lo han creído O sea, se han pensado de verdad Que iba en serio Que no les he borrado las redes, no les he borrado absolutamente nada Simplemente se lo he puesto en privado y les ha aparecido eso Pero bueno, a ver cómo reaccionan, A ver si de verdad me piden perdón como yo les he enseñado La guerra de broma contra las chicas Ha comenzado, así que suscribiros Y dale like para no perderos nada Digo que nos hemos quedado sin redes, Martina Que ya lo sé, la harta se ha enfadado con nosotros Y encima nos ha quitado las redes Vamos a pedirle perdón a Arta Venga, vamos, tío, que estamos perdiendo ahora todo Y ahora todos los recursos que tenemos para pedirle perdón se van a desgastar Perdón, Arta Ah, ahora venís a pedir perdón, ¿no? Pero cuando me ah. metías las cosas por el culo Claro, ahí ya no hay perdón Cuando no. me robáis 2.000 euros tampoco hay perdón ¿Y mis 2.000 euros qué? Nos el Ah, decimos reís perdón. Perdón. No sé si os acabéis dado cuenta Maximum Squad Pero creo que se ha roto una cosita ¿Qué hay en la mochila? Pues bueno Martina Aparte de que si no te has dado cuenta Son las nuevas mochilas nuevas Super super chulas Martina Que tú eres de hecho de las primeras Bueno allá ahí dentro hay una cosita que es Para ti, porque creo que está rota Pero bueno no pasa nada Cierra los ojos, cierra los ojos 3, 2, 1, abra los ojos. A ver, era una moto de chocolate, pero ahora es una. Moto. ¿Qué? Es una la moto. Tú. Martina, lo siento, es que más... ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has masa? hecho? Espera. ¿Qué has hecho? Dime que os regalo yo. Que la has roto la moto. Eso que... está mal. Dime que os regalo yo cosas cuando me hacéis un montón de bromas. Vale, mira, te regalo yo una que a, a ver, Martina, ¿qué me vas a regalar? Una A <risas> Ay, espera, que la mochila también envía. <risas> no entiendo nada. Y ahora lo que viene es la broma más tocha, porque yo no dejo oh. de hacer brumas. Y Martín, tú vas a tirar la espuma. Porque yo he tirado hielo, pues tú tiras la espuma. Ni se te ocurra, ¿eh? Bueno, vamos a por la tanda. Vale, vale. ¡Estás enrollando vale. nada! ahí está harta. Mira, está leyendo. Es el último y es el mejor es Yo ya me lo he leído perfecto. y es que me encanta Las ilustraciones, los colores, la calidad Lo tenéis en el link de la descripción Pero vamos a fastidiar a Arta Así que ponme <risa> espuma <risa> primero vale espere, Tú le das primero y yo lo remato Prefiero, prefiero no dar al libro Tú dale sin miedo, Ari, sin miedo Sí, Martina, pero es que le estoy dando sin miedo ya está, vale, perfecto. Voy a echarme bastante para que se le quede empapada la cara y luego cuando Martina remate haga pa y salpique, pero por los lados. Martina, vigila que no te salpique a ti. Porque no sé si esto se va de la ropa y la verdad es que no quiero mancharme. Mira, vale, no. vamos. Uy, ¿Vale, uuah, es que me da pena. pena. Bueno, voy a poner aquí la espuma y aquí seguro que no la ve. Porque seguro de cogerla y. y... Vale, va, sí. Mira, Tú tienes es que, que a la... Arta. Tienes que decirle. ¡Arta, una cosa! ¡Arta! ¡Es no. que. ¡Arta! Sí. ¡Dios, chicas! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Bueno, yo estaba aquí leyendo harto contra los Alixis acción y bueno, pues me he quedado así. Lo tenéis disponible en todas las librerías. Igual que el Mets, que es súper mega resistible. <risa> <risa> ¡Maldita ninja! Pues bueno, máximo. Scott, Vamos a acabar el video justamente por el equipo. Me cago en la maldita leche. Me han hecho de putadas. Yo lo único que he intentado hacer es buena persona, literalmente. Regalándoles la mochila, regalándoles chocolate de todo, dándoles dinero de todo. ¡Bah! Nos vemos mañana a las 8.50. y 40. Vive al máximo.